Bueno, de eh, los puntos del orden del día que había, realmente vamos a poder desarrollarles poco, porque hay poca cosa, poca cosa avanzada. En primer lugar está lo de la demanda esta, que ya os hemos, ya os mandé por, por correo un poco lo que, lo que nos había pasado, o lo que habían amenazado ya inicialmente los textos de Alfonso I, Componer compone una querella criminal y antes de la querella criminal es preceptivo que se haga un acto de conciliación. Entonces lo que hacen es una demanda de conciliación. En esa demanda de conciliación, ¿qué es lo que dicen? Bueno, pues lo, sí. la, la demanda consiste en que por una parte, no somos solo nosotros, no somos solo libres, sino es libres por una parte, es Chuchi por un artículo que publicó y que es el que ellos cogen más eh, en, ese, en, ese, en ese sentido para sacar lo que dicen que les eh, llamamos y una entrevista en el paradio, bueno, el paradio publica ese artículo, por tanto también meten al paradio, y eh, una entrevista que le hacen a Chuchi en la radio narco esta, que es la radio del paradio también. Bueno, con todo esto, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que nos hacen? Primero, nos, dicen, eh, nos hacen decir a la asamblea que sus principios, su, su ideario un poco eh, es, lo cual luego ellos consideran que es, que es contradictorio. Eh, a que, reconozca, la Asamblea, que reconozca la Asamblea de Libres eh, y en su nombre que sea representante que se constituyó la, la misma con fines de, eh, que propugna en sus estatutos sociales de defensa, promoción, difusión de los derechos y libertades individuales y colectivos así como para denunciar las restricciones que afectan la libre, el libre ejercicio de aquellos derechos y libertades. O sea que tenemos que reafirmarnos en esto que está en los estatutos. Eh, ayer hasta hicimos una reunión con Darío y tal y decíamos, evidentemente, claro, lo reafirmamos, estos son nuestros objetivos. Entonces ellos luego lo que pasa es que consideran contradictorio esto, dicen que es contradictorio con estos principios el que luego... Pues se eh, saque en el diario Montañés un artículo firmado, que en este caso va firmado por Chuchi, en el que decimos que Alfonso I es un grupo xenófobo y defensor del franquismo. Donde encuentran la contradicción, pues eh, allá hay... <risa> no sabemos cómo encuentran la contradicción en ese tema. ¿no? Efectivamente estamos, eh, estamos en la defensa de los derechos, etc. Por lo tanto, no, no admitimos la xenofobia no admitimos pues el franquismo como sistema autoritario lógicamente está dentro de lo que serían nuestro, nuestros contenidos bueno, luego las acusaciones de Chucho es más o menos lo mismo porque dicen en el artículo que son defensores de franquismo y promotores de delitos de odio y así todo vamos. grupos en van sacando frases un poco que han, que han aparecido tanto en la entrevista como en esto y bueno, esta es, la, esta es más o menos la, la cuestión eh, ayer yo Vamos, con Chuchi y Darío tuvimos un, una pequeña reunión un poco para ver cómo lo abordábamos porque había varias posibilidades, ¿no? La primera es en un acto de conciliación no asistir. Es decir, parece ser que la, la, la fórmula es la fórmula más habitual, ¿no? Normalmente cuando hay un acta, el conciliado pues, simplemente no va y con eso se reafirma en, en, la, en las posiciones que le, le están planteando la, el conciliante en este caso, ¿no? Eh, Darío lo que planteaba es que quizás si era, si era interesante ir, simplemente pues para plantear eso. ¿no? No es, la, la forma que tiene el acto de conciliación no es ni ante un juez ni ante nadie. ¿no? Hay una funcionaria allí donde se llega y se dice que esto en un mostrador y nada más. No, y no, hay, no hay más historia. Entonces, bueno, de momento, bueno pues es la, la, la historia, de, lo que valoraba lo que este caso es que no no es no es un, no es algo que nosotros todavía podamos airear y no sé qué que nos han denunciado de no sé qué no sé cuánto porque realmente todavía no hay nada o sea cuando pase esto es cuando se abre el plazo para que ellos eh, hagan, pongan la querella criminal que amenazaban con poner por este tipo de cuestiones y que la gente pues y bueno, luego la tiene que aceptar el juez. Normalmente si el acto de conciliación ya lo han aceptado eh, lo fácil es que si, la, si, si lo aceptasen pero luego hasta que llegase un juicio pues todavía se pueden hacer descargos, declaraciones, no sé qué, no sé cuánto y lo que veía Darío es que muy probablemente no llegase a haber juicio como tal. Que se consiguiese parar porque tenemos argumentos de sobra para poderlo desmontar. Hemos estado haciendo recopilación eh, tanto en por mi parte, fundamentalmente en el blog y, y la gente de en el Faradio lo ha hecho sobre todo a través de redes sociales, y hay montones de material, o sea, no hay ningún tipo de problema para eso. Eh, por, lo que es, por lo que es argumento político, por lo que es argumento jurídico, digámoslo así. Eh, este Darío lo que planteaba era que tenían también, había estado revisando sentencias y entonces que también hay sentencias bastante, bastante numerosas donde se ha, se ha producido ya antecedentes con relación a esto y luego lo que planteaba era que eh, la, cuando es quizás eh, más eh, ambigua la fórmula de, de tenerlos cuando se, se llama a alguien xenófobo o tal como insulto, es decir, no como descripción sino que, pues igual que le llamas eh, gilipollas y no sé qué eres un gilipollas eres un xenófobo ¿no? o sea, sin ningún tipo de justificación y no sé qué, pero que normalmente el término de xenofobia o el término de defensor del franquismo realmente, si es descriptivo y se apoya en algo tú no estás insultando a, a, a la gente, sino que estás diciendo no, es que eres esto, y esto no es un insulto es que yo te digo que es lo que eres o sea, y eso lo pruebo con, esta, con esto con lo que estás diciendo y tal entonces que por ahí no, él no veía ninguna posibilidad, que tuviese ninguna posibilidad de, de, poder, de poder entrar, ¿no? y, y la cosa de momento la hemos dejado así, es decir, lo que vamos a hacer es una reunión conjunta eh, con la gente del Faradio y el, y el abogado del Faradio, del que es Juan Mabrum. Vamos a reunir un, un, un día pues un poco para ver un poco, iba a decir diseñar una estrategia, pero no creo que haga falta ni eso, simplemente ver un poco cómo se va a ir en, la, en, en, ese, en ese tema, y cuando haya algo así, pues está. Claro, la otra parte de este punto es que eh, a mí se me había ocurrido eh, que quizás la utilización política de esto era que lo sacásemos, ¿no? que lo sacásemos eh, de manera pública. De hecho, había hecho una, una presentación en Powerpoint ya para poderla colgar y para poderla sacar, para poderla discutir aquí, Incluso habíamos pensado que como el día 9 es el Día Internacional contra el, contra el, el Fascismo, que era de lo que íbamos a hablar luego en el punto siguiente, pues quizás ese día aprovechar, hacer un acto y con, juntamente con un vídeo, pues plantear, bueno, nos pues han planteado esto, nosotros fuimos primero y describir un poco todo el tema. La, ayer lo estuvimos hablando y Darío decía que quizás era prematuro, que quizás era ponernos nosotros por delante del, del tema que lo, lo hablamos ahí un poco y tal y la, la cuestión podía ser que a lo mejor podemos mantener el tema de un acto de, de, de, contra el fascismo pero eh, planteado como un, acto, como un acto de descripción de los neofascismos o de análisis de los, de los, de los neofascismos actuales ¿no? o sea un poco con la utilización de un vídeo que hay y me estoy metiendo ya en el punto siguiente pero bueno lo utilizamos así con la la utilización de un vídeo que pusieron en la sexta hace tiempo, es un vídeo quizás demasiado largo, dura cuarenta y tantos minutos, pero es muy descriptivo y va recorriendo eh, los cinco grupos que han formado ahora ya una especie como de plataforma o de unidad eh, en torno al tema de. Lo, lo vertebran en torno al tema de la prioridad nacional. Entonces es bastante interesante porque ahí les tiran de la lengua un poco para ver si están eh, tratando de dar pasos hacia la configuración de un partido de extrema derecha, un partido esta, de esas características, y acaban medio confesando que sí, que están en el camino, ¿no? o sea que van un poco buscando ese golpe ese político. Entonces el vídeo está bastante bien y quizás será una manera de, poniendo ese vídeo, pues de entrar a recalcar los puntos fundamentales ¿no? de, esta, de, esta, de este tema que básicamente ellos mismos lo cogen, ¿no? es decir, es su, su reivindicación del franquismo y del, del fascismo por una parte y el, el carácter de la prioridad nacional como la idea un poco de, de ¿no? deshacerse de, de, de, la, de los extranjeros o de los inmigrantes y tal. Sin, sí, de momento, entrar a describir o a decir que nos han puesto esta demanda o lo que sea. ¿no? Si alguien no pregunta, pues simplemente se contesta, pero no, no es el... No, no, digamos que no sería el, el motivo fundamental de ese... De bueno, ese. No debemos eh, hacer apología de ello, ¿no? Por ahora. ¿no? Yo, eh, en principio tampoco tenemos que guardar secreto absoluto. O sea, esto se puede eh, hablar con quien sea. Lo que no hacemos o lo que pensábamos que no teníamos que empezar a hacer era una campaña, claro, inicialmente, no, no, no, porque esto... Arger, Si preguntan sí, pero decían, oye, que me han puesto esto, nada, claro. pasamos políticamente. Claro, claro. Que, que, eh, esto decía este, que, que evidentemente que no es nada, ¿no? que todavía no es nada, que sí, claro. en el momento que pongan la querella criminal, efectivamente sí, pero mientras no sea más que esto, no, es, no estamos en... Entonces, bueno, la, la idea. La hombre, idea es, es el primer paso de la querella, no es nada. Así. Sí, pero es un primer paso de la querella. El, el plazo, según. Ellos, de hecho, ellos ahí que piden la conciliación como acto sí, previo a es la que querella. Es, claro, ellos lo piden así, así lo, y así lo plantearon. El tema es que lo que después de esto lo hagan o no. Eso es otro tema. Sí. En todo caso, eh, lo que contaba este hombre es que. Hola. Eh, lo que contaba este hombre es que que curiosamente el plazo que hay para presentar la querella después de esto puede llegar a ser hasta de tres años, de tres o cinco años, no estaba seguro. Es decir, que puede abrirse un, un periodo donde la, la amenaza de, de querella puede estar ahí, pero no la acaban de ver. Dice que lo normal es que no, que se haga inmediatamente, porque si no el propio juez Dice, bueno, usted se siente herido por lo que le han dicho, pero joder, ha aguantado de cojones, para tres años con el dolor y tal para poner esto, no le dolerá a usted mucho y con lo cual pues, van a tener más, más problemas. ¿no? Entonces, lo normal es que lo hagan lo, eh, lo antes posible, pero eh, aunque sea así, para hacerlo lo antes posible, eh, mínimo tres meses había que, que calcular de que hagan trámites y no sé qué no sé cuánto, mínimo tres meses para que la cosa... Bueno, por tanto será en 2018, ¿no? No, no va a ser ni siquiera, ni siquiera este año. Todo bueno, esa es la, la situación que tenemos de Pero entonces, de y si llegan a, al siguiente paso de poner la querella, eh, ¿tardará entonces? Tardará porque empezarán a pedir eh, testimonios y a pedir documentos... Sí, bueno, cuando empiece la querella yo no conozco bien, bien todo el tema del procesal, ¿no? pero, pero sí, empezaron a pedir eh, de, de declaraciones, etcétera... De, de, ¿Y, por, de... ¿Y entonces convocatoria para un día concreto tardará todavía un montón de meses más? Sí, supongo que sí. ¿Para la vista, para la supuesta vista, que será la única que será una convocatoria con fecha y hora? Supongo que sí, pero bueno, de eso es que podemos estar hablando de, de mediados de 18 años. O sea, Pedro, el que, haya, pero el que haya vista no quiere decir que haya querella, porque no tiene, la última palabra tiene el juez, que la puede desestimar, como desestiman como desestima en este país, miles de querellas ya, ya. porque están los juegos hasta los huevos de tonto. Claro, vayan, vayan pasando el tiempo y en cada uno de esos procesos el juez puede decir, se desestima la querella y, y no. Y lo que decía Darío es que era muy difícil que se llegase a juicio real, o sea que, que en todo ese en todo ese transcurso de procesal pues que iba a acabar archivada y fuera. No, yo lo digo de, de cara a si en algún momento conviene que, que ante un día una fecha concreta acudir ¿Sí? allí para y no hay pues no. ¿Eh? yo es que lo que creo es que esto tiene dos componentes, ¿no? lo primero que te sale es lanzarles una campaña que se van a acordar de lo que va a porque Claro, todo esto es, eh, lo puedes hacer que lanzarlo contra ellos. Claro. Efectivamente, o sea, lo coges y lo lanzas y dices si son xenófobos, si son racistas, y es por esto, por esto, por esto. Tiene ¿no? ese componente que es de alguna manera lo que podemos hacer vía indirecta, vía, vía lastro. ¿no? O sea, es decir, podemos... Pero tiene el otro componente que yo creo que es sí, el que ha utilizado que es el tema de intimidación. Es decir, todo el que vaya contra nosotros le vamos a poner una querella. Entonces, si nosotros también hacemos la campaña, eso es un poco lo que hay que valorar, si lanzamos la campaña diciendo nos han puesto una tal querella, nos han puesto una querella, lo que hacemos también es contribuir de alguna manera a ese efecto de intimidación. Porque ahora están saliendo, aquí ha salido ya un movimiento antifascista. Y la gente ante temas judiciales o ante temas policiales se echa mucho para atrás. Entonces, yo ahora, yo no, no sé si pondría algo, o sea, o lo dejaría, o sea, es decir, haría lo que dice Darío, pasaría del tema, no lo daría importancia. Sí haría un acto, o sea, donde de alguna manera a estos, bueno, se. Es, dentro de un contexto general a ellos les tratara específicamente y se dijera por qué decimos que es, sexist, es xenófobo y por qué decimos que es racista y también de, de, de, diríamos que nos han puesto una querella es decir, que, que estamos en un acto de conciliación por esta querella, por qué hemos dicho esto y por qué decimos esto, ¿no? en un acto público yo por ahora lo dejaría así, pero bueno, habría que valorar esas dos cosas claro. eh, Pedro, eh, sobre lo que tú dices, el juez cuando tome en su día la, la decisión, si es que la toma, no va a ser en un pleno un acto. La, la tomará cagando, eh, leyendo o, o desayunando en la cafetería y dice: A esto no se lo voy a dar. Eh, pero lo hacen así. Pero en caso de que se hiciese en un acto solemne en un juicio, lo que no podemos hacer es ir al juez, a presionarle para que cargue a nuestro favor. Porque entonces va a ser el efecto. Bueno, yo, yo creo que no hay, no hay que discutir de eso. No, eso no... O... Hola, esa cuestión yo creo que todavía quedaría muchísimo tiempo y no, no habría... No, no estaría todavía... Entonces, lo, lo único que podemos es, o sea, uniendo lo que estábamos haciendo un poco, uniéndolo al, al punto 4, que es lo que planteaba mar ahora, y lo que había dicho antes también, de ese acto relacionado con el día, con el día 9, con lo del, lo del franquismo, con lo del Día Internacional del Fascismo, a lo mejor era eso, pensar en ese, en esa posibilidad de hacer un acto eh, que, que incluyese el vídeo y que a través del vídeo, eh, o sea, de yo ese? no sé si lo habéis visto, el vídeo ese del día ah, de la, la sexta, la no me acuerdo cómo se llama, pero está muy bien. <risa> es que como, eh, ayer fue, o sea, me he confundido con pasajes de yo creo. Pero... <risa> Pues decía eso, ¿no? Que en ese, ese vídeo saca los cinco grupos, los cinco grupos están aquí, porque eh, ellos lo. Perdón, aquí. Bueno, son de Vigo, son los de Málaga, en fin. Yo lo digo, Salamanca. ¿no? Salamanca, Málaga. No, no, no. Salamanca. Bueno, saca a estos, a estos cinco que se han unido ya en este, en este tema y les va haciendo una especie como de pequeña recorrido, ¿no? Empieza por los de Málaga, que son los más violentos, y empieza además con una paliza que le dieron a una militante suya, porque era la cabecilla y un poco había estado eh, dando palizas a la gente ya en, en, en Málaga. Murcia, eh, Murcia, Murcia, Murcia. Para Murcia ¿verdad? Eh, y, y bueno, y que están en esa... En, y van sacando de cada uno, ¿no? Y sacan de aquí, a Don Alfonso I les sacan también, les dan, una, les dan la misma extensión al menos que a los demás, ¿no? Entonces, les, les, aquí aparece el mezanilla este, el mezanilla este que es el, un poco la, el presidente y, y va contando bueno, por lo que es, de dónde viene él, como su historia y la historia un poco del grupo, como va surgiendo y todo este rollo. Entonces sí que, sí que eh, da juego yo creo que para centrar las dos cosas que os decía antes que me parecen importantes de resaltar de todo este tipo de grupos eh, neofascistas. ¿no? Evidentemente todo lo que es la componente social, estos vienen o están emparentados con el famoso movimiento social italiano, que un poco, en la, que montado en el 46 pero que ha seguido funcionando y, y tienen de hecho eh, o citan de hecho entre sus papeles a uno de los de los dirigentes de que formó parte de la República Social Italiana y que... Yo, yo No, no, es el... Bueno, el... No, sí, no, no Bueno, da igual. Bueno, eh, y bueno, tienen esa, esa componente un poco, que es lo de eh, trabajo social. Están muy emparentados también con el tema de la Casa Pum, que también lleva 11 años en, en, en Barcelona y que, bueno, pues se ocuparon y están un poco planteando, pues, dar eh, cobertura y servicios sociales a a los españoles en contra de los... vamos, en contra, ¿no? Si no, ellos lo dicen en contra, ¿no? Pero, bien, fundamentalmente, ese tipo de trabajo social. En segundo lugar, toda la agencia, la defensa de la herencia franquista, o sea, atacan cualquier tipo de, de, de reivindicación de las víctimas del franquismo, están con la, la ley histórica, todo ese tipo de cosas, eh, lo tienen todos, todos dan de la misma manera. Y, y el tercero de los elementos, pues eso, lo de lo de que está vinculado al tema de trabajo social, lo de la, la prioridad nacional. ¿no? Entonces, coger esos puntos que salen en todos los grupos un poco y, y nos permitiría discutir aquí sobre, esa, sobre ese contenido, sobre esos contenidos que son específicos de estos grupos que están apareciendo en este momento. ¿no? En función del de... Y podía ser una de las cosas que hiciéramos, a lo mejor la única, que hiciéramos para el día 9. Entonces nos permitía un poco, en lugar de hacer esto, no ponernos nosotros delante, pero sí hacer una, una, un análisis de los neofascismos estos. y sí. Una descripción y un análisis. Claro. A mí me parece, como no se me ocurre ninguna otra cosa, pues, ya. pues lo doy por bueno. Y por otra parte, lo que decías antes, me parece más que razonable, porque... Sí, ahora eh, todavía no está claro. Quiero decir, lo mismo que estamos pensando nosotros, a lo mejor ellos no son muy listos, pero algún abogado tendrán que les digan, si tiras para adelante con el juicio, eso eh, le va a dar publicidad al hecho de salir como fascista en sí. los medios de comunicación. A, a nosotros, a mí en particular, me parecería cojonudo. claro. claro. Dar a conocer... Eh, lo que son estos señores pues estupendo, aparte de, de que nos lo expliquemos y lo discutamos, darle difusión a esto y que mucha gente, que gente joven eh, sepa cuando ven publicidad de estos tíos sepan lo que son pues fenomenal eh, de todas maneras, aunque vaya o no vaya a un juicio más adelante claro, se podría intentar eh, darle publicidad por nuestra parte, llevarlo la prensa Pues a lo mejor cuando notifiquen, se ha desestimado esto, si no va a juicio, pues se ha desestimado, pues en ese momento ir a la prensa sí. y, y dar la noticia e intentar... No, bueno, la noticia se, poca, se, poca, no. se va a dar porque están los del Faradio implicados, claro, claro. o sea, directamente, o sea, que lo va, eso va a salir eh, sí o sí, incluso sí. aunque no quisiéramos nosotros, van a sacarlo, ¿no? O sea, que, que en, ese, en ese sentido no habría problema, yo creo. Eh, no sé, un poco por perfilar lo del acto. Yo creo que lo del acto sí nos permite que es presentarles a ellos también. Agru agru Agrupados con los que también están, ¿no? Pero presentarles. Porque de los 40 minutos, a lo mejor son 10 minutos lo que dedican a esta, a esta a la descripción de lo que es el grupo este de Afonso I, con lo cual no está mal, ¿no? Para la gente que pueda, que pueda venir a, a verlos, ¿no? Y conocer un poco o sea, esa historia. Entonces, no sé, si... Si lo veis, sería una cosa de darle bastante difusión también, no sé cómo lo presentaríamos, habría que pensar cómo lo presentamos, eh, de cara a que tenga un poco de ganso ¿no? en el tema de la ciudad y sobre todo el tema de jóvenes y otros de estos. ¿Vox está metido en este ajo? No, no, no, no, no, Vox dentro de estos, claro, Vox es partido, sí. estos no son partidos, son todas asociaciones culturales porque vos has estado participando últimamente en la campaña la Sol la, la, la, la campaña Sol francesa has estado participando en la campaña con con el movimiento sí sí no bueno y estos eh, saludan de vez en cuando el tema del Pen, pero quiero decir no ellos, son, ellos se, se manifiestan como asociaciones culturales todas uh -huh. Todos los, los cinco grupos que están allí son asociaciones culturales. La estrategia del fascismo español está pasando por claro. los hogares sociales. Sí, sí, es el hogar social de Zaragoza, es el otro sí, modelo el de la Casa Los hogares Pons. sociales de, de, de Madrid. Madrid. De Madrid. Sí, Madrid. Están está teniendo, está teniendo bastante un equilón. ¿no? Sí, sí. Teniendo, pues, que... Es la gente que está entrando por abajo, está por entrando abajo. Por, la base, por la base social. De eso es lo peligroso sí, también y, y es lo que hay que desenmascarar. Sí. Entonces yo pienso que que, vamos, no tienen que ver con con, ni con vos ni con algunos otros grupos así de, de extrema derecha, pero que son partidos como tal. ¿Están subvencionados por...? No. No, no, no y además hacen gala de no estar subvencionados. Son muy antisistema, o se proponen como muy antisistemas, muy, muy... Ta... Para adaptar a la juventud. Pues, pues, sí. Vamos a ver, por ejemplo, podemos fijarlo, a ver si tienen... Que... El 10 de noviembre es un viernes, mejor que nueve. El el Lo pasa es que nos hacía falta que fuera aquí. ¿no? nos, nos tienen que... Carmen, ¿Eh? ¿10 de noviembre está pisado? ¿Qué día? 10 de noviembre, viernes. ¿Eh? Porque es que nos hace falta proyección del, proyección del día. Hombre, y a la vez también enmarcarlo en, en toda, o hacer un mini informe de cómo... ...de to, cómo está la situación en Europa, de cómo está en todos los, en todos los países, está, está subiendo... Sí, sí. No, pero bueno, yo lo centraría aquí, y lo centraría un poco en el tema del vídeo, en el tema del de, carácter de movimiento... De, ...de asociaciones culturales, un poco en lo que es esa estrategia que, que además es común. ¿no? En unos casos son más bestias... Hay una, una asociación que no está metida con esto, que es una asociación inmemoria del Juan Ignacio, que bueno, tiene unas eh, cosas impresionantes, o sea, que dan miedo, que o sea, dan miedo de verdad. Esos no están aquí metidos. Pero también y la librería aquella del, del catalán está. Eh, el valer pero. Europa eh. eh, eh, eh, está cerrada. Bueno, ¿Eh? está cerrada. Para, sí, está y, hacer, el la y el tío está, bueno, no sé, yo no sabía si estaba ya en la cárcel, pero sí, desde luego estaba otra vez acusado. La, la última vez estuvo un año y tres meses en la cárcel y ahora. Si está ocupado. Entonces, no sé, bueno, podemos mirar en algún otro sitio, pero necesitamos un vídeo. En principio yo creo que lo podemos mirar así a ver cómo lo. dónde podríamos hacerlo, si no que tuviesen posibilidad de vida. Además que comisiones obreras no tiene. lo del vídeo lo no tiene mi mano. Es más bien pacharla. Claro. No, tenemos que llevar nosotros los el, el, el, el cañón y el ordenador. Aquí va el cañón y ordenador. ¿En Santa Clara os parece muy grande? Sí, ahí nos perdemos. No, no, pues soy optimista. Y en el Cisneos yo no sé si tienen alguna. Vale. Sí, no hay ninguna de. Yo también es muy grande. Muy grande. Bueno, pero se puede, pues un cañón le puede prestar cualquiera. Y un cañón y un portátil de pantalla. No, pero los misiones es muy incómodo para estar viendo algo. Nosotros tenemos, ¿eh? ¿Cañón? Mm, porque es, el otro igual hay que usar porque es una jornada mm. de servicios sociales y por no papi. Pues sería <coughs> que no hay, no hay otro cualquier de comisiones, ¿eh? Así un claro. poquitín un poquito. Lo que pasa es que si no hay otro es el mejor. Mm. Sí, claro. Pues si eso, si nos dejáis cañón y eso, pues miramos lo de comisiones. Sí. Vale. Miramos las comisiones y lo Había que pensar en la campaña. Bueno, eso igual... A... Es, que, es que en comisiones se ve muy mal. Es que tiene muy mal para proyectar. Porque tiene la tribuna primera. Entonces está muy alto para proyectar. No está a la altura de la... Está muy alto. O sea, allí no se puede <coughs> Comisiones es muy complicado. Porque... si ¿Se, se quita la primera fila de sillas o...? No, es, no, un... es la tribuna. No, la tribuna se, mueve, tribuna se mueve. Se mueve. Se se puede proyectar. La, la, la, bien. Es una mesa... Tira, es que de... yo veo que está muy alto para proyectar. No, yo, que yo normalmente no he ido. Yo he visto ahí proyecciones. ¿Has visto bien, proyecciones? La ah, sí. Está, pues venga, ya está. Ya está. Bueno, entonces, vale. locales. Tenemos que preparar eh, campaña. Vale. Eso mejor hay que hablar con, con Manuel o tal. Y pensar, pero podemos pensar un poco en, la, en, en qué, cómo lo presentamos. Ya lo vamos viendo. También podemos. Se puede hacer una propuesta por el grupo y tal, un poco de título, una una proyección, la proyección del vídeo. Se puede proyectar ese vídeo, más no se puede proyectar ese tres o cuatro minutos que hizo Podemos sobre el avance del fascismo, que además es muy divertido, que te pasé ya. No, es del sí, salto. No, no, no, no nos da juego. No, no nos da juego. Bueno, pues eso, y luego una, se presentan cuatro características que se hayan visto ahí, se resumen un poco y se abre el debate. ¿No? Yo lo haría con ese vídeo, es es, ya ¿Sale? sé que es largo, ¿Sale? pero es. es, es ¿Cuánto dura? ¿eh? Bueno, ¿En cuánto dura? 40 es, un, es un programa de, de la Sexta, uno de estos no, programas de la Sexta, que es de, de, de, de periodismo, de, de, de investigación. Para... Y entonces eso, es una descripción de cada uno de los grupos y tal, sí, dura ah, pues lo que duran estos programas. ¿Cómo, programa. ¿cómo se titula? No, no me acuerdo. No, ya, ya. Se hace una pequeña propuesta. Ya Esta noche lo veo. Una historia. Cada noche lo veo en ordenador. Y pues, se propone, se todos. pide comisiones... Y se hace una propuesta por ordenador más cerrada de la historia, se pone el vídeo, se hace un poco resumen de las características más principales de ello y se abre el debate. ¿Sabes cómo lo proyectan comisiones? Se retira la mesa para atrás, se entra la mesa y se pone una pantalla tipo rola. ¿Pero la tiene? Si no, hay que preguntársela también si la tiene. Si no la tiene, se busca. Bueno, ya mañana voy a hablar yo con los de comisiones. ¿Llamas tú a José? ¿Llamas tú a José? Ya Entonces, 45, 45, 45, 45 minutos años. para el día 10. 40 sí. minutos. Si luego si quieres hacer eh, ya se puede, se, puede se, puede aportar, se puede aportar, ¿eh? Se puede empezar. Eh, 40 es media hora, 30 para hacerlo, para que la, para que todo de, de una hora no es mucho, ¿eh? Ya, ten en cuenta la presentación, cómo no se enrolla la gente en la presentación. Luego... No, la presentación es no, prácticamente es un... iniciar con. Por eso, en el, en el propio cartel tiene que poner un poco lo que. de manera más descriptiva lo que va a ser, ¿no? Y luego la presentación es nada más que eso, dar entrada al vídeo y al final hablaremos un poco de. de y quizás en esa en ese tal, ordenar los temas que aparecen ahí ordenar los temas para que, eh, pero eso al final, después del vídeo, ordenar los temas para que se eh, intervengan sobre esos temas. ¿sí? Bien, bien. Pero ellos que piden que... que... no, que estamos hablando de hacer un acto, no, no, Ya, ya, Pasado no, de no, no, no sé. día 10 entonces? Pues, pues, pues sí, un viernes, lo... ¿no? Sí, mejor el, el día 10, ¿no? viernes, ya luego le llamo. Luego. Vale. No, yo pido el acto, yo pido el. Pero que, que nos diga si se puede proyectar y cómo se puede proyectar. No, si tienen roll-up. Si, ¿cómo, si ¿Cómo se puede proyectar? No, que yo, yo lo he visto por estar ahí con una pantalla ya, pero bueno. de roll-up y, y, y, y delante ¿Qué? una, una, una, una silla con el cañón. Mañana ya me paso yo por comisiones y no lo voy pues, Pero es pregunta mía. Mañana. Bueno, eh, eso era lo principal. Bueno, luego estaba, si el día 9 hacíamos algo más, el día 9 es, es encima calle en jueves, me parece, ¿no? Y por lo que se ve ahora mismo no hay por ahí nada convocado, con o sea, a nivel del Estado y tal no está nada convocado sobre el asunto, con lo cual no sé si será un poco eh, aventurero el, el que nos planteemos hacer una concentración, una historia de estas desde aquí, ¿no? Teniendo en cuenta los que estamos, aunque ha habido muchísimos que han disculpado la asistencia, pero bueno, eh, a lo mejor no estamos en condiciones, no lo sé cómo lo valoráis, <risa> Yo creo sí. que no. ¿Le damos una sensación de debilidad espantosa? ¿no? De depresión, claro. la depresión es clara. Sí. Eh, Los que faltan van a volver, ¿eh? sí, no, ya, ya. Sí, sí. Ya, bueno, La impresión de debilidad… O sea, ¿no? pero, bueno, con, el, con los que faltan la concentración iba a ser todavía pequeña, no… vuelven el día no, bueno, nos volcamos un poco, yo creo que en el acto, si el acto sale sí. ahí bien, pues eh, por lo menos tiramos con eso y, y, y tal. Además, ese documental es un buen trabajo, ya bien hecho, pues, sí. aprovecharlo claro. y ya está. Claro. Bueno, pues entonces eso era lo que. La CGT puntos... ha estrenado también local. Bueno, pues preguntaré, a ver si. Vale, ya hay... me paso yo mañana también por el de la CGT que no le conozco. Claro. ¿Os parece? Así ¿Dónde? Que... Pues no lo sé. Les estrenamos el local, si que... Uh -huh. Me paso por los dos. Vale. Uh -huh. Bueno, más cosas que teníamos así un poco en el punto de orden. Yo había puesto el punto dos aunque lo voy a plantear, pero no vamos a, no momento a hacer nada. He puesto qué pasa con nuestra asociación. Bueno, sabéis que, que la asamblea esto es una asamblea y funciona como asamblea, ¿no? pero que en su momento al, al, al empezar pues nos planteamos la necesidad de, de hacer una asociación que tuviese registro eh, legal y entidad jurídica, etcétera, eh, sobre todo porque pensábamos que íbamos a manejar dinero en cuentas, ¿no? y cuentas, y de hecho al principio pues, tuvimos unas cuentas que finalmente, bueno, pues, ya no tenemos, ¿no? porque la, la acabamos ¿no? eh, sacando el dinero de ahí porque era muy poco y nos estaban cobrando tres euros y medio al mes eh, en, en ese, por, por ese dinero. ¿no? Entonces ya no tenemos esa justificación eh, para lo que son permisos eh, de concentraciones y todo eso. Realmente si lo hace una persona, no hace falta ser asociación, ni tener, bueno, de hecho un pasaje seguro no lo somos y, y se funciona de la misma manera, y la asociación, bueno, pues, ¿qué está creando? Lo que está creando es una serie de responsabilidades sobre personas. En principio, sobre mí, sobre Dalío, que somos el presidente y vicepresidente, y, bueno, y Paco, que está secretario. Es decir, los cuatro que estamos ahí, porque la asociación no consiste más que en cuatro personas, que somos los que figuramos en ese, en ese tema. ¿no? Entonces, bueno, eh, tenemos una serie de responsabilidades que pueden suceder, o sea, que están registradas, eh, o sea, que están eh, contempladas, y, y no tenemos ninguna utilidad de ella. ¿no? Entonces, la, la propuesta, un poco, era en que nos lo replanteásemos, que nos replanteásemos la, la posibilidad de, de disolverla, pero claro, no es el momento. Y no es el momento porque, claro, si en este momento estamos pendientes de una querella, etcétera, etcétera, y además la ponen sobre la propia asociación y tal. Pues claro, disolverla en este momento parece como que estamos huyendo en, de, de, la, de la propia historia, ¿no? Con lo cual, pues de momento no, no, no, vamos a, no vamos a disolverla, yo creo que no nos conviene disolverla, ¿no? Pero que nos convencemos para futuro, porque eh, tener una cosa que, que realmente da más problemas de los que resuelve, pues, pues finalmente no, no, tiene, no tiene mucho sentido. Y bueno, finalmente... Eh, está el tema de lo del juicio esto de los de preguntarnos delito, que es el día 25 eh, Ellos han hecho ya o han sacado ya, yo no lo he visto, eso lo he visto tú, ¿lo puedes contar tú más eh, eh, han sacado una, una convocatoria y bueno, una... han sacado un manifiesto que se le hemos suscrito. Sí. Le hemos suscrito como libre, le han suscrito pues, medio mm. de organizaciones que hayan sacado, lo habrá suscrito más gente. Mm. Pero bueno, que ha salido en la prensa y lo que han hecho, lo que van a hacer es: han, han, han hecho una convocatoria el día 25 a las ocho y media del juzgado para que se vaya a acompañarles. Y han hecho, y han, han llamado un día de huelga no en los total. En la el, universidad. Eso que llamaron a la huelga, eh, a la huelga, pues no, no entonces no, no, en toda la enseñanza. ¿En sí. toda la enseñanza? Sí, sí. Bueno toda la enseñanza, y han hecho también una, una manifestación ese mismo día, a las 12, desde la desde, la, desde los ministerios, ¿no? desde, saliendo desde ministerios. Yo creo que... Eso es gratis, no pasa nada pero eso es el, el, el mismo día 25. <ríe> sí, sí, sí. O sea que a, a puertas de juzgado no llaman. <ríe> sí, sí, también a las 8 y media. Sí, 8 y, y media, a me puertas de juzgado 8 y media. Sí, sí, o sea, a llaman a todos. A las 8 y media de la mañana. Claro, a los tres A las 8 O sea que sí que han llamado también a las 8 y media. No sé, yo creo que lo máximo que se puede hacer, yo creo que aparte de firmar el manifiesto, es difundirlo y ya está. Tenemos la de todas, señor. El palmurario enfrente de mi casa se le embaro yo. ¿Eh? Enfrente de mi casa hay un palmurario y ya le embaro yo. los niños. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuántas personas son las que se les juzga? Me parece que no me acuerdo cuántos sí, me Siete, siete. siete uno, a uno me parece que le, que le el libro o a dos al principio eran más y algunos les dejaron fuera pero sí quedan todavía siete al, sí al, al qué más piden es al Diego, ¿tres? Diego ¿Tres, 30, 30, a Diego treinta Diego piden un, año. Digo, un año. y lo de pero bueno todos son todos multas, son multas pero sí multas pero son, pero son altas. fuertes ya son muy parecidas de treinta y cinco mil euros de multa a cada uno entre no tán, todos, entre todos entre todos sí pero es mucho dinero eso es mucho no sí entonces, bueno, pues difundirlo, porque ellos ellos están moviendo, ¿eh? esta gente sí que mueve las cosas. ¿eh? O sea, que está montando bronca. Aquí, monta aquí. Vale, y luego tenemos el tema de lo de varios. Yo no de varios, no, vamos, lo que se me ocurre es que en principio no sabemos lo que lo que va a pasar y lo que viene, ¿no? No queremos ni pensarlo seguramente, ¿no? Pero vamos, sabemos que ya hoy se ha declarado 155 y que va a haber... Y yo, seguramente, en el tema en Cataluña, ¿no? Lo va a pasar, no lo sabemos. Entonces, que seguramente haya que estar atentos, porque yo creo que, vamos, como la otra vez, habrá que responder a algo en ese, en ese tema, ¿no? Pero, en principio, como no, no hay nada, lo que, lo que se sabe hasta ahora es que va a haber una. ya se ha declarado esto, y que el, el sábado, que es cuando el Consejo de Ministros sacarán las medidas. Va a haber una gran manifestación y de momento la cosa está ahí, en, esa, en, ese, en ese tema. Ya veremos a ver lo que, en lo que da esto. Bueno, de momento, pues, ¿sacar una nota por, por prisión de los Jordis? Eh, yo no, no lo he visto ni siquiera para, para subirlo a la red. La verdad es que sí, teníamos que subirlo por lo menos a la, a la, a la web. Como una la medida desmesurada... De Sí, eso sí saca, sí, eso sí he subido a la, a la página una declaración que se hizo de, en Europa, me parece, sobre la, las medidas desmesuradas que, eh, que, que habían sacado. Eso. Y eso está en la página web. En lo, en y ya veremos lo que tarda el trapero, porque siguen buscando informes para justificar, para justificar historia. Está la, la Guardia Civil, está ya a tope buscando informes y testimonios para engordar el no solo engordar el expediente a, a buena, vamos a más a más de la de la ¿Están buscando, en concreto a todos los, buscando el, el expediente de los cuarteles de todos los eh, monstruos de escuadra que fueron a, la, a, la, a, los, a los colegios los yo los, en el colegio que estuve yo en el CDR sí, eh, vinieron dos eh, monstruos de escuadra, un chico y una chica a levantar acta están buscando a esta gente a los que fueron a los colegios a levantar acta Parece que están tratando de, de establecer como hipótesis que hubo una red de... de, de sí, de, para bueno, probar que, la... la, la que, que no actúa, ¿no? red organizada. Sí. No bueno, en cualquier <risa> caso, eh, que estemos atentos porque me imagino que algo habrá que ir diciendo... <risa> referido fundamentalmente al tema represivo, claro, es lo que nos, nos, nos toca. ¿no? Los presos políticos, pues... Hoy hay que amnistía internacional, algo, ¿no? Ya, ¿Ha sacado ya? ya sacado, sí. sí, amnistía ya sacado. Cosa, sí, eso. Sí, Hoy hay concentraciones en todas las relaciones de gobierno de Cataluña, a los sí, ya de la tarde. lo he visto. Sí. Y de todas maneras, si tenéis algún recado que darle, mañana vamos a tener unos cuantos hombres importantes en Oviedo. Si tenéis algún recado para darles, se lo damos. Por lo visto viene Junker, viene Mariano, aparte de la parejita y viene el presidente del Parlamento y sí, otro más bien sí, tres. Es como un insulto, ¿no? insulto, Tres insulto, altos, el, altos, el, altísimos de, de Europa, Mariano y la parejita. Es como una el... no, toma de pelo. De, sí, no de, <coughs> de todas maneras es una cosa que la que, la que, más, que sí que, que vamos que unido a lo que estábamos diciendo antes también. Eh, hay, una, hay una, una llamada también de extrema derecha, a, a un poco a contrarrestar la, la historia. Sí. Yo creo que esto, partir eh, del tema catalán, y tal. El sábado? ¿Sí? mañana tal. Mañana mañana, mañana, mañana, mañana, mañana por la tarde. No, no, no quizá... Hay convocatoria de extrema derecha. Sí, sí, sí. Mañana por la tarde. Hay Oviedo. Sea, hay contramanifestación. Hay contramanifestación. Ah, o sea, contra -manifestación, hay, hay, no la manifestación hay un pasaje seguro. No, no la manifestación del sábado en Cataluña. No, no, no, estamos hablando de. De Oviedo, Oviedo. De Los premios. No, de los premios Princesa de Asturias. El sábado no las hubo. Pero lo que se está montando en Cataluña, en Cataluña lo están ya montando desde hace tiempo, ¿no? es la sociedad civil catalana. La sociedad civil catalana es de extrema derecha total. ¿no? Entonces eh, eso es lo que está ahora saliendo, ¿no? Son los que están saliendo un poco como españolistas o sea, Generalmente no se atreven todavía a confrontar eh, historias y tal, ¿no? Saldrán al día siguiente o tal, ¿no? Pero, pero no lo harán en esa línea. En no, no, pero aquí lo que está o sea, el tema catalán lo que, ha, lo que ha permitido es que la gente, esta gente de extrema derecha empiece a organizarse. Y les vamos a tener en todos los lados, allí y aquí, ¿eh? y en todos los sitios que aparezcan, van a aparecer ya organizados y, y tal. Vamos a tener contramanifestaciones en todos los casos. Hace 15 días en la puerta del sol, y una claro. concentración pequeñita sí, sí. De y de urgencia no sé qué, pum, pum, en una uh -huh. esquina. Claro. Entonces, ¿Se eso Madrid? Quizá, ¿no? Sí, pero es que las protestas en Oviedo por, por los premios Princesa de Asturias, al margen de que este año sea más gorda la de Europa, todos los años eh, la gente de las marchas por la dignidad y eh, hacía una, una protesta republicana y demás. Y nunca había habido... vamos, a, aislaban la propuesta, la, la policía les aislaba y tal. Pero es que este año... Curiosamente y casualmente ha surgido el poder popular una propuesta, una, prof, una manifestación de apoyo a la monarquía en el mismo sitio a la misma hora. Sí, sí. <risa> Eso es que, independientemente de lo de la UE. Sí, sí. sí, sí. sí. No, apoyo no, no no, a la monarquía. Una, ve, no, se se débiles, los no, no es para no, no, apoyar sí, a la monarquía. Se sí, ven débiles o no sé. Sí, hay sí, necesidad sí, sí, de apoyar sí, sí, a la monarquía. Sí, se ven débiles con buen motivo. ¿Eh? se ven débiles con huevo aquí claro, ellos lo plantean como eso Comunidad de España no juega monarquía, no sé qué tal pero evidentemente están allí cuando eh, sí. se está hay una manifestación por otra cosa que, que, que, que está. Que imagino que también irán, cosas. igual que para el tema refu de, la, de, la, de la Concordia, de la UE, van, de, yo no sé de cuántos sitios irán, van de Navarra, van de Bilbao y bueno, claro. imagino que los limítrofes de estos también irán de otros lugares, no van a ser solo asturianos. bueno, no o sea, si <risa> ya lo sí. mañana, que sí. Y no sé dónde, si al final coincidiremos todos en la plaza esa, ¿cómo se llama? Eh, la plaza Vamos en la escandalera. Vamos por la... diferente, con diferente mm. ruta, pero según me ha dicho Isabel, las dos desembocan en la, en la escandalera. O sea que. ¿Habéis visto el cartel de ellos? Sí, ¿no? eh, que además vienen sí, con muchas roma. recomendaciones. Sí, sí, de que vayan con banderas. Que, tal, que, Constitucionales, con banderas que no atiendan a provocaciones. Es lo mismo que hizo Sociedad Civil Catalana <ríe> en las últimas, ¿no? Dijo, de hecho he hecho alguno, porque. Bajaban con banderas con la gallina y con y tal, y algunos desde Rio No nos jodés que ya, eh, cuando se presentaron estos, la primera manifestación que hicieron en la Plaza Cataluña, que eran 6.000 o por ahí, pues claro, ellos iban con la banderita de España, no sé qué rollo, y empezaron a aparecer por todo alrededor, pues todos con símbolos fascistas, no sé qué. Y, a ver, no. Pues descubren ahí los del Casal Tramuntana y <ríe> todos estos que son. No, mañana veréis. Pasamos nosotros. Pues sí, bueno, y lo que tenemos un poco que fijar día para la próxima reunión, sobre todo para ver si nos lo si reserven aquí.